Juan qué más tal yo estoy en Milaya, Timo más Jesús te hasta campo way ad. Juan te caldas que iban Juan te pes que te quiso tú no para way ad para te hace te hace Capernaum. Ya tal yo Juan Jesús allá más te estoy acá ti estoy Juan pes mutanana no para way ad para hasta acá ya ya chico. Juan qué más ya tienes mil sitios toca hacer maquila o chicos hace kilómetros para way ad. Te ya Jesús nos enti iguala ahí chico Juan Timo más pero ya ya te he dicho güey, nada, amo chimo más matika, Juanja y capaz que listo te saliese Jesús y tanto coaca, Juan que me ni más ni que ya te hace tuya y pasno para tal y cam te ni que ya te hace ti.